Tenía mucho miedo de aquella imagen que había visto, quedarme dormida y no despertar nunca más. ese nudo ahí, atrapándome, mi monstruo. Todos sabíamos que teníamos algo en común, que era que todos los pacientes que estaban en esa sala eran pacientes de Chagas positivos, pero nadie hablaba al respecto. Es súper importante pedir ayuda y no quedarnos con el miedo ahí, con el nudo en la garganta. Hice el tratamiento. He conseguido que no había transmitido a mi hijo. Si nos juntamos todas las personas que tenemos esto en común y hablamos de ello, podemos llevar mejor la enfermedad.